Bueno, vamos a ver hoy la pregunta que se llama el dogma central de la biología molecular. O sea, es una pregunta que si no te la sabes no puedes ir andando por la vida, no puedes ir a Mercadona a menendar esta tarde porque no te la sabes. Si eres de biología tienes que saberte esta, esta pregunta y esta pregunta es cómo funciona la vida cómo de la información que tenemos en el ADN sintetizamos las proteínas. Nosotros somos proteínas con patas. Si un pollito sale de un huevo, si analizamos el huevo tiene 95% de proteínas, tiene un poquito de azúcar, agua y grasas. Pero nosotros estamos hechos por proteínas. La gente que se quiere poner cachas y eso se toma proteínas es una gilipollez porque sabéis que las proteínas están en todos los alimentos. Quieres ponerte cachas, chico, cójate 12 claras de huevos de mercadona y ahí están todos los aminoácidos que necesitas, o en pechuga, o en carne, o en lo que sea. No hace falta comprarte un bote de proteína, porque en la leche ya están todos los aminoácidos que necesitas para hacer tus musculitos. ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Mira, Funciona de una manera ¿eh? que eh, me gusta decirlo porque es que somos tan desgraciados aquí en España que solo tenemos dos premios Nobel de, de ciencias. Uno es eh, Ramón y Cajal, que descubrió la sinapsis entre neuronas, y otro es Severo Ochoa, que descubrió el código genético. Esto no son palabras menores, el código genético es súper importante. El código genético significa qué triplete de bases del ADN codifican un determinado aminoácido. Entonces, imaginaros que yo soy una célula y quiero hacer un aminoácido determinado, soy una célula de la piel y quiero hacer queratina, pues si quiero hacer queratina en mi núcleo, en mi ADN, habrá un gen que será el gen de la queratina, ¿se hace la proteína en el núcleo? No, se hace en el ribosoma, entonces si la información está en el núcleo y, la, y, y se hace la proteína en el ribosoma, habrá que llevar la información desde el núcleo hasta el ribosoma. ¿Hasta aquí, más o menos, nos enteramos? Sí. Bueno, entonces, ¿quién copia la información? El ARN mensajero. El ARN mensajero va al núcleo, el ADN se separa, copia la información y la lleva al ribosoma. ¿Cómo hace esto? Bueno... Al abrirse el ADN se forma un mensajero con las eh, eh, bases complementarias a la del ADN. Pues si es citosina, citosina guanina, eh, civil guardia, guardia civil, adenina no es timina porque el, el, el mensajero no tiene timina, tiene uracilo, adenina uracilo, eh, guardia civil, civil, guardia, guardia civil. Bueno, eso es lo que hacemos para saber que el emparejamiento de las bases es adenina, tinina, guanina, citosina. Accidente de tráfico, guardia civil, pero ellos ya lo saben. Bueno, ya el mensajero ya tiene. Eh, dale like, suscríbete al canal. El mensajero ya tiene la información, la lleva al ribosoma, se pone ahí entre las dos bolitas del ribosoma y pone el patrón. Y mirad ahora lo que pasa, ¿vale? Por cada triplete de bases del mensajero llega un ARN de transferencia que pone un determinado aminoácido en ese orden. ¿Qué quiere decir eso? Que este ARN de transferencia, que aquí abajo tiene una CCC, solo lleva ahí, ahí la prolina, por ejemplo. La prolina que supo el código S, severochoa, no En otro ARN de transferencia que tiene este triplete de bases, que es complementario a la información del mensajero, tendrá la glicina, en otro triplete otro aminoácido, en otro triplete otro aminoácido y tendremos ya la proteína. Entre esta bolita, esta bolita, esta bolita, se hacen enlaces peptídicos y ya tenemos nuestra proteína. Si os fijáis, si os fijáis, mirad cómo era la información en el ADN. Empezaba por un CCC, por un... ¿Y, y, y ¿qué es esto? CCC, o sea, ha, ha, ha traducido ¿Eh? Ha, ha, ha transcrito la información, le ha dado la vuelta y, a, y después se mete a, a, a, en el mensajero la complementaria que es realmente esta secuencia que venía en el gen del ADN. ¿Es muy complicado o no? ¿Me seguís hasta ahora? ¿Podéis hablar? Sí. sí o sí. si le diéramos dos vueltas, lo llegaríamos... ¿La música la entendemos? Sí. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí, sí, sí. O sea, más o menos la música se entiende, lo que pasa es que a lo mejor es difícil de digerir, ¿no? Sí. Pero vale. Información que está en el ADN, mensajero la copia, la lleva al rimosoma, se pone ahí como de, eh, de molde, se van poniendo los ARN de transferencia en ese orden y se sintetiza la proteína. ¿Perfecto? Bueno, pues esto, esta primera fase de copiar la información del ADN por el mensajero se llama transcripción y esta segunda fase de traducir la información en proteínas se llama transcripción traducción. Así, un gen nos dará una proteína. Y esto, el código genético del gran Severo Ochoa, premio Nobel de medicina del año 1959. El año que qué? Que nos la Que No me digas eso en Que 80? veo. No, no, no, no, pues aquí se acaba. ¡Chachán! ¿Para qué sirve el ADN? Bueno, el ADN sirve para sintetizar proteínas. ¿Y para qué sirven las, prote las proteínas? Pues son la base de la vida, porque todo está hecho de, todo lo, el cuerpo humano está hecho de proteínas. Bueno, además de proteínas tenemos bueno. eh, eh, grasas, agua. Eh, azúcares, agua. Eh, agua, lípidos, pero sobre todo somos proteínas. ¿no? Sí, proteínas. ¿Se me ve aquí o no? No, ¿Sí? no, no, Bueno, sí, igual, mejor tira. Vale, pues para sintetizar una proteína, bueno, para sintetizar una proteína se necesita un gen, con un gen sintetiza una proteína en específico. Efectivamente, un gen, una proteína, meteros eso en la cabeza. Sigue. Y pues todo comienza cuando el ADN se abre así y deja aquí los de bases. Y entonces entra aquí el ARN mensajero y transcribe con la con la base complementaria. Muy bien. Que es citosina, citosina, citosina, pues guanida, guanina, guanida. Perfecto. ¿Sabéis por qué eh, tiene que ir un mensajero a copiarlo? ¿Por qué te imaginas tú que tiene que ir un mensajero a copiar? la información y no va directamente el ADN. ¿A ¿Alguien se le ocurre por qué? Porque la membrana no deja salir. Porque, efectivamente, porque mira, aquí hay una serie de poros nucleares, por ahí cabe una una molécula pequeñita de ARN, pero no cabe una doble cadena de, de ADN, que además no es que tenga un gen, a lo mejor eh, esa misma cadena tiene miles de genes. ¿vale? Entonces no cabría por el poro. Muy bien, sigue. Y tans. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que la RN no tiene tinina, ¿Sí? tiene uracilo Muy bien. Entonces, para la adenina... Que sería accidente de tráfico, aquí es accidente uracilo. Bien. uracilo bueno. bien. Y, bueno, pues como la RN es más, más pequeño que el ADN, pues sale por aquí. Pasa por el poro pues y se va bien. al ribosoma. Al ribosoma. Y aquí empieza la traducción. Aquí viene la RN... Transmisión. De transferencia. De transferencia. Espera, voy a decir una cosa. He, he puesto esta pregunta por primera vez y este chaval lo está haciendo por primera vez sin estudiar y nada. O sea, esto no estaba preparado. Ha sido a pecho descubierto. Una explicación y una explicación. Venga, sí. Y aquí el ARN de transferencia, pues vuelve. Vuelve a darle como la vuelta. Y como cada de transferencia le corresponde un aminoácido específico, esa secuencia de bases nos dará la secuencia de aminoácidos que nos dará la proteína específica que queramos sintetizar. Y aquí este pues hará teulina, glicina. ...visina y alamina. ¡Chillo! Ah, vale, que lo estabas leyendo. Yo bueno, como este no... se haya aprendido, se haya aprendido los aminoácidos, así? Solo por las iniciales ya flipo. Bueno, la... la, la, la ¿Qué aquí... crees que... Pues, ¿Por qué he puesto 1, 2 y 3? ¿Por qué he puesto 1, 2 y 3? Pues, porque este ARN va primero, y luego, este y luego este... Porque hay un ADN. Hay un ADN. Y hay tres ARNs. El mensajero, el que copia la información... El ribosómico, que forma los ribosomas, y el de transferencia, que lleva un aminoácido determinado en el orden que te marca el mensajero. ARN de transferencia forma los... Eh, eh, forma El ARN de transferencia forma... Ahora no me sale cómo se llama esto. Eh, bueno, es igual. El ARN de transferencia forma estas estructuras, el ARN mensajero forma el mensajero y el ARN ribosómico eh, forma los ribosomas. Ahí están los tres tipos de ARN que se diferencian del ADN porque tienen una cadena y en vez de timina, uracilo. Entonces, codones, ¿no? Che, tío, sí, pero eso ¿quién te lo enseñó? El libro. El libro. O sea, una persona que lee el libro, ¿alguien sabía lo de codón y anticodón? El libro no, pero ¿alguien lo había leído? Sí señor, tío. Estos son codones y esto es anticodón. A cada codón le corresponde un anticodón. Y a cada anticodón le corresponde un aminoácido. La unión de aminoácidos forma una proteína. ¿Te acordabas cómo se llamaba el enlace? Casi, casi, tío. Enlace peptídico. es peptido, no. Enlace peptídico. El enlace peptídico lo veréis en primero bachillerato, en segundo bachillerato. Bueno, porque esto es para cuarto de eso. Bueno, todo esto lo descubrió Severo Ochoa. Bueno, Severo Ochoa descubrió el código genético. El tío lo que es lo que descubrió es qué triplete de bases le correspondía a cada aminoácido. Hay 22 aminoácidos y el tío hizo todas las combinaciones posibles para codificar esos 22 aminoácidos que forman la vida. Muy bien. ¿Ya está? ¿Va a tocar? Ostras, nos ha sobrado 3 minutos. Muy bien. ¡Vamos! Muy bien ¡Venga, venga! venga ¡Cabo! ¡Impresionante! Dale, like, like! ¡Ahora te toque más!